¿Acaso no ve? ¿Acaso no ve? ¿No ve? Ya mani pa' comer ¿Acaso no ve? ¿Acaso no ve? ¿No ve? the Bil, pero no hay money. pa' joder, no, no hay money. pa' joder, no money. Cuido money, salto perdido más en Talking and give it up, and like put on a minimum, I got in a I got in a Esa bit. I can't play que la tell you. Solo hay monedas para comer. No tenemos que más